Ah, es Amabi Etan Antiguo en superamala. 12 menos cuarto a No Etan Etamabi Terditan Sahuese. Vale, Irus Utabe hay tres columnas y luego a las doce y media empezará la mani grande que confluirán todos en el Boulevard.